vinió eh, Nevares, que es fundador de International Networkers Team. Vamos a conversar con él eh, sobre un eh, sistema de hacer emprendimiento interesantísimo. ¿eh? ¿Qué son las redes de mercadeo? Pues, las redes de mercadeo básicamente no es un concepto de negocio eh, donde hace 50 años atrás a alguien se le ocurrió una idea. Todo en la vida comienza un, con una idea. ¿no? Sabemos mm -hmm. que ...que la economía va evolucionando, va cambiando a través de las décadas... ...a través de, de los tiempos, van cambiando... ...y alguien dijo, ¿por qué no cambiamos el método tradicional... ...que fue el que creó la revolución industrial? Que sabemos que la revolución industrial a mediados del de, de siglo XX... ...trajo las fábricas y, y de ahí vino todo ese mundo... ...lo que se conoció como la revolución industrial... ...donde luego vinieron los intermediarios, los mayoristas, los almacenes... ...las tiendas y finalmente nosotros los consumidores íbamos... ...y compraban un producto o un servicio... Eh, pues estas personas que emprendieron por primera vez y desarrollaron el concepto, dijeron, mira, ve, vamos a, a cambiar esta metodología, vamos a, a dejar, dejar que la fábrica mande el producto directo de la fábrica al consumidor, dando la oportunidad al consumidor que de persona a persona pueda hacer la promoción. Uh -huh. Y por hacer la promoción de persona a persona, entre más personas... Esta persona le vaya a traer a la fábrica, pues le vamos a dar unos ingresos, unas regalías, retribución. Una retribución. Una retribución. ¿Y cómo se consolida? ¿En qué año se consolida las redes de mercadeo? Porque uno siempre tiende a pensar que en los países sudamericanos eh, la moda llega después Ajá. o el concepto llega después, pero... Se piensa también que se consolida mucho más rápido uh -huh. o es más duradero que en los países del primer mundo. ¿Cuándo se consolida en Latinoamérica, Latinoamérica. en el concepto de los latinos, las redes de mercadeo? Sí. El concepto pues básicamente no eh, comienza en Estados Unidos, uh -huh. pero hoy día se ha expandido a nivel mundial. Es un concepto que si vamos a Europa, Asia, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, por todas partes se ha ido expandiendo el concepto. Pero yo diría que básicamente entre los 90 y, y el 2000 es que las redes empiezan a penetrar con un poco más de fuerza en uh -huh. todo lo que es Latinoamérica y, y actualmente pues es que he cogido la industria realmente la credibilidad uh -huh. que goza hoy en día, porque es una industria que cuando miramos en detalle pues le puede dar a una persona un estilo de vida completamente diferente, o sea le permite a las personas ser los creadores de su propio ingreso uh -huh. cuando una persona es el creador de su propio ingreso pues no va a depender de un jefe no va a depender del gobierno para determinar el estilo de vida que él quiere vivir uh -huh. pero muchas compañías que habían entrado a latinoamérica principalmente aunque ten, podían tener buenos productos podían tener un buen plan de incentivo pero faltaba lo otro No todo el mundo es un empresario exitoso no todo el mundo tiene el conocimiento o, o la forma de pensar de un empresario entonces la pregunta que mucha gente se hacía, ¿y cómo yo puedo desarrollar eso con éxito? Uh -huh. Y entonces de ahí en adelante se fueron creando metodologías educativas para capacitar a las personas en cómo desarrollar un concepto de negocio de redes de mercadeo a nivel profesional. Uh -huh. y, y en esta etapa actual que estamos viviendo, pues la industria se ha ido profesionalizando. Uh -huh. Porque cualquier persona, no importa si estudió o no estudió, no importa si tiene dinero o no lo tiene, está entrando a esta industria. Lo que único tiene que tener es un deseo ardiente de tener un estilo de vida mejor en la vida. Uh -huh. Y tenemos la oportunidad. Hay una oportunidad que se llama redes de mercadeo, donde una persona puede hacer una carrera para toda una vida. Uh -huh. Si aprende los fundamentos y los principios básicos de cómo construir las redes sólidas, estables y productivas. Una uh -huh. plataforma financiera para que una persona que desea aprender los principios de ser un empresario tú, de siglo pueda pues utilizar la plataforma de la compañía como un medio económico para vivir un estilo de vida diferente con su familia uh -huh. hacer redes de mercadeo es ser emprendedor ¿no uh -huh. me equivoco? Sí, exactamente eh, las redes de mercadeo eh, una de las oportunidades grandes que le brinda a un ser humano es que pueda redescubrir los talentos y los dones que Dios le dio para poder alcanzar algo mejor uh -huh. sucede muchas veces que la mayor parte de las personas eh, han hecho unas vidas rutinarias porque piensan que no pueden lograr algo diferente uh -huh. pero es eh, una realidad que podemos ver actualmente el potencial de ventas directas según las estadísticas estamos hablando de un mercado muy amplio uh -huh. que cualquier persona que esté dispuesto a aprender los principios de cómo construir una red de distribución puede hacer un buen ingreso para su familia, puede desarrollar un ingreso adicional y puede hacer de esto eh, una oportunidad para que su familia nunca tenga problemas económicos. Uh -huh. Y ¿El éxito está ligado al emprendimiento? ¿El éxito también está ligado a las redes de mercadeo? El éxito, las redes de mercadeo es una plataforma que nos da una oportunidad. Uh -huh. Pero el éxito básicamente va a depender de uh -huh. cada individuo, uh -huh. cada individuo eh, determina a dónde quiere llegar en, en cualquier oportunidad que reciba, sea red de mercadeo o no sea red de uh -huh. mercadeo, pero cuando tú tienes una oportunidad genuina para construir un ingreso, porque allá afuera tú vas y buscas mucha gente buscando oportunidades, uh -huh. gente buscando opciones, gente que realmente están diciendo quiero un cambio en mi vida, Quiero algo diferente, quiero tener una vida diferente con unas opciones financieras diferentes. Uh -huh. Pero lamentablemente a veces pues, las oportunidades no aparecen. Red de Mercadeo es una oportunidad. Es una oportunidad para que una persona que decida cambiar su futuro lo pueda hacer. Yo te puedo decir mi experiencia personal. Durante 11 años de trayectoria con una organización que tengo en, en más de 50 países... He visto la vida de, de muchas personas cambiar, uh -huh. transformarse, gente de todos los niveles sociales y económicos. ¿Por qué? Porque han tomado una decisión. Yo creo que en la vida todo comienza con una decisión. Uh -huh. ¿Usted, por ejemplo, profesionalmente, en qué se desempeñaba antes de involucrarse en las redes? De mercadeo? Sí, antes de Red de Mercadeo yo soy médico veterinario, eh, que fue la, la profesión que estudié. Durante 12 años ejercí mi profesión eh, y por un momento dado de mi vida, de, después de esos 12 años, empecé a pensar, esto es lo que me espera a mí el resto de mi vida. ¿Y por qué comencé a pensar en eso? Porque me di cuenta que se habían pasado 12 años tan rápido y tan rápido que no me di cuenta que pasaron. Uh -huh. Eran los días, salía por la mañana de mi casa, dejaba a mis niños durmiendo y regresaba por la noche y los encontraba durmiendo. Uh -huh. Ganaba muy buen dinero como médico veterinario, pero había perdido lo más importante que un ser humano pueda tener, que es la libertad. Uh -huh. Yo dije, tiene que haber alguna otra forma. Uh -huh. Y por eso fue que me di a la búsqueda de buscar otra alternativa y buscando encontré esta industria. ¿Y esta alternativa ha superado la calidad de vida que tenía antes? Pues te este, puedo decir que en 11 años eh, la historia de mi familia es completamente diferente. Hoy en día mi familia y yo pues gracias a esta oportunidad hemos pod podido viajar el mundo, mis hijos eh, van a buenas universidades, eh, tenemos tiempo y tenemos el dinero para poder tener el estilo de vida que queremos y sobre todo, una gran oportunidad de poder cambiar la vida de mucha gente. Una industria que viene creciendo muy rápido y que muchas personas están aceptando el reto de adquirir el conocimiento, adquirir el conocimiento que se requiere para poder desarrollar su propia empresa desde el hogar. Una de las mayores tendencias actualmente en el mundo son los negocios desde el hogar. Entender que estamos en un tiempo diferente, ya la revolución industrial finalizó y estamos en la era del conocimiento, en la era de la informática. Y toda la era del conocimiento y la informática está facilitando que esta industria aún crezca más. Uh -huh. Porque alguien desde Perú, estando viviendo en Perú, puede expandir la red a Colombia, la puede expandir a Venezuela, la puede expandir a Paraguay, uh -huh. a cualquier otro territorio. Es decir, su empresa. Su empresa porque, de redes de mercadeo. Porque forma su empresa de redes de y la puede extender. Y la puede extender sin fronteras, recibiendo uh -huh. sus regalías y sus ingresos aquí en Perú. Uh -huh. Es una de las grandes ventajas de esta industria. ...que una persona puede tener un negocio realmente adaptándose a lo que es la globalización del mundo. ¿Y cómo confiar en una o determinada empresa que hace redes de mercadeo? ¿O cuáles son los pasos a analizar si uno decide ingresar a esa empresa para hacer redes de mercadeo... ...o a esta o a la otra? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es muy importante. Por lo general sabemos que la mayor parte de las personas... Eh, ...en el caso mío cuando comencé en esta industria o cualquier otra persona... ...que puede ser un ingeniero, un doctor o, o un mecánico... Eh, que decida hacer una red de mercadeo, pues no hemos ido a la universidad para que nos eduquen en términos de mercadeo y cómo poder hacer una buena elección. Pero sí es muy importante, a través de los años uno va adquiriendo experiencia y va aprendiendo que hay varios factores que son determinantes para hacer una buena elección en red de mercadeo porque la industria es muy amplia uh -huh. y hay redes de todo tipo, de servicios, las hay de comunicaciones, las hay de productos de, de, del bienestar, uh -huh. las hay de diferentes tendencias. Lo, lo primero, una compañía que sea seria y, y sólida económicamente, que haya uh -huh. demostrado que tiene bases firmes para una compañía de largo plazo. Segundo, que tenga un producto que sea de uso masivo y repetitivo o sea, un producto que tenga amplia demanda para que el, el, la persona que lo utilice lo vuelva a repetir y lo vuelva a repetir, lo cual garantiza un ingreso y un volumen de negocio continuo. Uh -huh. eh, tercero, un buen plan de incentivos, porque el plan de incentivos es el que va a dar la recompensa al empresario, al que está haciendo el trabajo. Sabemos que hoy en día el dinero, si uno va a ver toda la parte económica, todos los economistas apuntan que el dinero está en los medios de distribución. Tal vez en el siglo XX el dinero estaba en la producción. ¿Y qué es lo que hace un empresario de red de mercadeo? Formar una red de distribución, uh -huh, uh -huh. en este caso para una fábrica, en el caso de mi compañía, para la compañía For Life Research, y en uh -huh. el caso de cualquier otra persona que esté en otra red de mercadeo, para su compañía. Uh -huh, uh -huh. Entre más grande sea su red de distribución, esa persona va a ir recibiendo unos regalías residuales que la compañía le va compensando, le uh -huh. va pagando. Uh -huh. Hay, además del plan de incentivo, muy importante, determinante, eh, porque podemos tener una compañía sólida, podemos tener un buen plan de incentivo, podemos tener un producto excelente y la persona nunca tener éxito en esta industria. Uh -huh. ¿Por qué no tener éxito? Ah, porque entonces falta el cómo. El cómo tiene que haber una, una metodología, un, un sistema que capacite y eduque a esas personas en cómo ser empresarios de redes de mercadeo. Y esa parte es determinante porque en el caso mío yo era médico veterinario. Cuando yo comencé en esto, de perros, caballos y vaca, yo sabía porque la universidad, <risa> claro, la universidad me capacitó y me educó en claro. esa área. No era, eh, eh, pero mercadeo yo no sabía nada. Mi sentido común me dijo, pues yo tengo que aprender, yo puedo aprender de red de mercadeo. Y eso fue lo que me dediqué a hacer, aprender los fundamentos de cómo se desarrollan redes sólidas, estables y productivas. Y en el proceso, ese conocimiento que fui adquiriendo, lo fui poniendo en práctica, eso desarrolló las destrezas, las habilidades que hoy en día pues, me ha permitido ser un empresario de red de mercadeo. Por eso yo creo que fundamental para tener éxito en una industria de red de mercadeo, tener una metodología. Es como las universidades. Uh -huh. Si tú quieres ser doctor, ¿qué tú haces? Te matriculas en la universidad, y ahí están los profesores estudias. que tienen el conocimiento, tienen la autoridad, que te educan, te capacitan, y finalmente tú te gradúas y ejerces la profesión. Uh -huh. Igualmente, las redes de mercadeo actualmente es una profesión a la par de cualquier profesión con la oportunidad de tú ser un empresario del siglo XXI. Uh -huh. ¿A qué me refiero ser un empresario del siglo XXI? Tener la oportunidad de tener tu negocio propio, pero sin tener que estar bregando con producción porque eso lo hace la fábrica. No tienes que llevar contabilidad porque la compañía te lleva la contabilidad. No tienes que hacer elaboración de productos porque eso lo hace la compañía. No tienes que registrar los productos a los países porque eso se encarga la fábrica. No tienes que tener empleados ni inventario. O sea, y la gente se pregunta, ¿y qué es lo que tengo que tener para ser un empresario de red de mercadeo? Porque no tengo que hacer nada de lo que hacían los Parecería que no hay que hacer nada. Que no hay que hacer nada, claro. ¿Qué es lo que hay que tener? El conocimiento. Por eso el método educativo es tan importante, porque estamos en la era del conocimiento. Y las personas que tengan la capacitación y el conocimiento en un área específica de la vida es lo que son las personas que van a tener una amplia demanda por muchas compañías hoy en día. O sea, van, van a ser personas que van a ser un tesoro para las compañías porque tienen el conocimiento para producir volumen de negocio para esas compañías. Uh -huh. En el caso de un empresario de red de mercadeo, aunque no tiene que tener edificio local ni esas cosas, sí tiene que tener algo muy importante, el conocimiento. Por eso uh -huh. es tan importante un sistema de capacitación como las universidades para que una persona, sea un ama de casa, o un policía, o un doctor o un ingeniero, si quiere hacer esto, puede entrar a un sistema que lo eduque y lo uh -huh. capacite en cómo desarrollar redes exitosas. Uh -huh. Básicamente eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Las personas que toman la decisión de entrar, una vez toman su decisión, pues entran a, una, a un sistema educativo. ¿Qué hacemos en ese sistema? Le damos una toda una serie de conferencias, seminarios, adiestramientos tanto a nivel teórico como práctico, o sea, le damos la teoría, nos lo llevamos luego al campo a la persona para que la persona nos observe a nosotros los que ya tenemos un poco más de experiencia, cómo lo hacemos. Uh -huh. Y ellos observando nos van aprendiendo a hacerlo, luego lo ponemos a ellos a participar y nosotros pues le ayudamos y luego lo dejamos que ellos lo hagan y nosotros observamos, uh -huh. hasta que la persona pues ya va desarrollando la habilidad y eventualmente esa persona, entrenada y capacitada, está en la posición de entrenar a otras personas. Uh -huh. Ahí viene lo que se llama en red de mercadeo la duplicación, donde muchas personas pueden intervenir en ayudar a otras personas a vivir un estilo de vida diferente. Uh -huh. Ahora, en este concepto de eh, preguntarse, apuesto por las redes de mercadeo, ¿Pero en cuánto tiempo voy a consolidarme en las redes de mercadeo? Porque he estado investigando un poco sobre redes de mercadeo y parecería ser que el tiempo no es una, eh, una limitación. Eh, por el contrario, parece que en tiempo rápido uno puede eh, lograr el éxito. ¿Es así de cierto en las redes de mercadeo? ¿O depende de la empresa a la que uno eh, se enfoca, bajo el análisis que usted nos explicó eh, ¿O es que sí las redes de mercadeo eh, por eh, estándar genérico uh -huh. en poco tiempo te puede llevar al éxito? Pues mira, hay varios factores. Eh, en el caso para lograr el éxito en redes de mercadeo en cuanto al tiempo, yo creo que una de las cosas eh, importantes en esta industria es determinar que todo va a depender de cada persona. Por eso sabemos que hay personas que en dos a cinco años sí pueden lograr un nivel de dependencia financiera en redes de mercadeo, si son personas que han pasado por el proceso, han puesto de su tiempo, han puesto su compromiso uh -huh. y, y personas que han, eh, han aprendido muy bien la metodología de cómo construir redes sólidas, estables y productivas. Uh -huh. Pero eso va a variar de una persona a otra. Claro, en términos generales, eh, una de las cosas interesantes en redes de mercadeo cuando vamos a, a mirar en muchos países que, que he estado una persona que pueda tener, digamos, un ingreso que un, un ingreso promedio en algún país que sea de 300, 400 dólares, el poder enseñarle a una persona a ganar esa misma cantidad de dinero en una red de mercadeo con, en, entrándolo a un sistema de educación y capacitación es algo viable y alcanzable muy rápido. Pero ya entrar en unas escalas de ingreso mayor a nivel de ser un empresario con independencia financiera, uh -huh. pues puede tomar un promedio dos, cinco años, tal vez un poco más, depende pues, ...la persona y, y, su, y su capacidad de, de desarrollar el proyecto. ¿no? ¿Y, ¿Y en cuánto se puede multiplicar en números? Porque a la gente le interesan los números, ¿no? Y dice, ok, 300, 400, en un determinado tiempo se puede lograr... ...pero ya pasar a otro estándar en redes de mercadeo, ¿de qué estamos hablando promedio? Pues estamos hablando, ¿no?, que esta industria en los Estados Unidos actualmente... ...de cada cuatro millonarios uno proviene de redes de mercadeo. O sea que se puede lograr un estilo de vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa es uh -huh. igual que cualquier empresa eh, corporativa tradicional tiene el mismo potencial de ingreso o mayor lo único que se le está quitando son los problemas de las empresas tradicionales como son las grandes inversiones como las cosas que te mencioné anteriormente contabilidad uh -huh. eh, inventario empleado el, el edificio uh -huh. se le está quitando todo eso pero el potencial de ingreso que tiene una red es igual o mayor que cualquier corporación multimillonaria uh -huh. porque ah, te, sí. tenemos el respaldo de una compañía multimillonaria que por nosotros crearle la red de distribución, entre más grande es esa red, mayores regalías. Ahora, de 4 a 1 me dice, según los números, eh, de 4 millonarios, eh, uno es por redes de mercadeo. Eh, y me dice Estados Unidos, Ajá. para muchos televidentes que están eh, siguiendo de cerca esta entrevista y este nuevo concepto de redes de mercadeo, podría decir, pero Estados Unidos está muy lejos. Sí, claro. En, en toda América Latina actualmente, eh, a través de muchas compañías eh, que han entrado a través de los años en redes de mercadeo, pues sí hay personas que han logrado grandes resultados económicos cuando digo grandes resultados personas con unos ingresos respetables no que que han alcanzado un éxito total una independencia financiera total y lo podemos ver en colombia lo podemos ver en ecuador lo podemos ver en perú lo hemos visto en brasil en diferentes países del mundo como personas de diferentes compañías han logrado tener unos éxitos pues eh, extraordinarios en esta industria uh -huh. por ejemplo cuál es el ejemplo y eh, más sorprendente que usted ha visto Podría decir, mencionaba usted que un policía, no un especialista en economía, podría desarrollar su propia industria y tener éxito o su propia empresa de redes de mercadeo. Eh, pero, ¿cuál es el, el ejemplo en eh, conocimiento intelectual de una persona eh, uh -huh. que ha logrado el éxito y que a usted le ha dicho, wow, O sea, uh -huh. si sí, redes de mercadeo puede llegar a todos, no importa su condición Eso. intelectual. Sí. Las dos primeras personas que tomaron la decisión de entrar conmigo a este proyecto, uno era guardia de seguridad en una compañía de, de, de vender este mercancías, ¿no? Uh -huh. Y la otra persona era la empleada doméstica de mi hogar. Los dos comenzaron. ¿Su empleada doméstica? Mi empleada doméstica. ¿En se serio? Rasa, se Rafaela Santiago se llama. ¿En serio? Sí. ¿Su empleada doméstica? ¿Y, y hoy en día... Hoy que, en día es una horario? empresaria que viaja por el mundo completo. Acabo de llegar de un evento que tuvimos en Colombia donde hubieron más de 7.000 personas y ella estaba allí como conferencista, o sea, de una empleada doméstica a ser la conferencista estrella de la noche para esas 7.000 personas, una persona que hoy en día la quieren en todas partes del mundo porque es un vivo ejemplo de que cuando una persona quiere algo y está dispuesto a luchar por lo que quiere en la vida, lo puede alcanzar. Y así podemos ver eh, miles y miles de personas en esta industria que han logrado lo mismo, porque las personas tienen grandes dones y grandes potenciales dentro de ellos, lamentablemente a veces lo que necesitan es una oportunidad, uh -huh. cuando tú le brindas la oportunidad a una persona que puede ser el vehículo para ellos lograr un éxito total, lo pueden hacer, Hoy en día esta persona que ha hecho se dedica a servirle a otras personas a que puedan hacer lo mismo que ella hizo. Pero digamos, para el entendimiento del público, esta empleada doméstica Ajá. suya hace 11 años atrás, ¿hoy en día es una mujer millonaria? Es millonaria, sí. Y tiene negocios por todas partes del mundo. Tiene negocios en España, tiene negocios en diferentes estados de Estados Unidos, tiene negocio en Centroamérica, tiene negocios en Sudamérica. Su negocio se ha expandido pues, mundialmente. Sí. Viaja por el mundo constantemente donde cuando uno dice, no, libertad financiera, es el nivel donde el tiempo y el dinero no es un obstáculo para tu felicidad. Uh -huh. ¿Y qué empresas, por ejemplo, que a veces uno no puede entender uh -huh. que determinada empresa está haciendo redes de mercadeo? Sí, hay... Por ejemplo, si me ocurre una, muchas mujeres uh -huh. eh, venden productos cosméticos. Uh -huh. ¿Eso también, por ejemplo, es redes de mercadeo? Sí, hay unas compañías que son semirredes de mercadeo. o oh, de mercadeo. Porque uh -huh. su enfoque más en la venta directa. Ah, okay. Venta directa es cuando yo compro un producto y mi enfoque para hacer un ingreso es la venta. Uh -huh, uh -huh. Y eso le, le llamamos dentro de la industria venta directa. Uh -huh, uh -huh, eh, pero uh -huh. el concepto empresarial de redes de mercadeo, aunque hay ventas dentro del concepto, pero el enfoque principal en el grupo de personas es cómo desarrollarlos como empresarios, cómo ellos pueden construir la red de distribución. Uh -huh, que uh -huh. es ahí es la clave, ahí red la clave. de distribución. La, es ahí, decir, estas son consideradas semirredes de mercadeo. Semi redes de mercadeo porque el enfoque principal es más en venta directa. Claro. Compro un producto, lo revendo, me gano la diferencia. Mientras que redes de mercadeo se crea un plan de incentivos donde al tú construir una red de distribución, en base al plan de incentivos que tiene la compañía, pues te va a dar regalías de todo ese volumen de negocio. Uh -huh. Ajá, ahora sí la cosa se está aclarando. Y por ejemplo, cuando un determinado banco, estoy basándome en ejemplos, eh, te dice, o una determinada empresa, si me traes una persona, eh, te descuento eh, el 20% de algo, o eh, y yo me encargo, si por ejemplo es una empresa, qué sé yo, un club. Ajá, ajá, de entretenimiento y te dice si me traes un ajá. cliente más eh, no te cobro eh, un mes de mantenimiento de eh, el ingreso a mi club. Ajá. ¿Eso también es redes de mercadeo? eso no es red de mercadeo pero el principio está eh, ahí la idea está ahí uh -huh. ¿Eh? no es red de mercadeo porque en la red de mercadeo pues tú tienes que formar una red de distribución Ajá. en este caso <risa> no es así es como que insevil. eventualmente traerlo, porque eso sería una eventualidad Exacto. no conseguir uno y por ahí. ese ese es un caso que por tú traer a una persona o varias personas te dan un incentivo por haberlo traído uh -huh. pero en el red de mercadeo tú traes personas y si esas personas están 5, 10, 15 años consumiendo en esa compañía, la, esa compañía que, donde tú trajiste a esas personas, te van a dar unas regalías residuales mes tras mes. Ajá. Y si ellos buscan más personas, también te dan regalías residuales de esas personas que ellos buscan. Es decir, se va, es, es, es como se un, va efecto entre, un efecto dominó. Es domingo. decir, esta recibe, la que trajo, Ajá. también recibe esa que en un momento fue traída, trae a otros, ese es, recibe y ese, se va eso. multiplicando. Claro. Uh -huh. Y que cada persona pues va a recibir unos ingresos de acuerdo a su dimensión de negocio. ¿Ve? Por uh -huh. eso uh -huh. se va a pagar en justa medida. Uh -huh. El que tiene un negocio pequeño va a recibir unos ingresos en base a su negocio. Uh -huh. El que ha desarrollado una red de distribución mediana, pues recibe su ingreso. Y el que ha desarrollado una red grande, pues puede alcanzar libertad financiera. Y tiene un límite eh, el punto, es decir, usted hasta hoy en día ya tiene un límite, vamos a decir, que su distribución se hizo y llegó a contagiar esta Ajá. fiebre de las redes de mercado. Estoy poniéndole términos sí, sí, sí. interpretativos Ajá. a esto. Y, y usted inició con uno, como dice con su empleada, llegó a a 10, 15, 20, es decir, en un determinado momento tiene un límite, si llegaste a 2,000, y ahí paras ya no más, o esto puede seguir creciendo. Bueno, puede seguir creciendo porque las redes no tienen fronteras, y, y no tienen límites. Eh, cada persona no va a ir desarrollando la red, y si a uno ha construido una red con base sólida, que es lo más importante, eh, como te dije anteriormente, con, con una metodología de capacitación, uh -huh. donde las personas puedan eh, entender con claridad que son empresarios, y ellos tengan el conocimiento para enseñarle a otros, entonces eh, no hay límite. ¿Por qué? Porque esa persona ese otro va a traer a otro, puede traer a otro y ese puede llamar tal vez y entrenar a su papá que está en Nueva York o entrenar uh -huh. a su primo que está en España o en Madrid o entrenar a un amigo que vive en Brasil. Y todo repercute y también y, repercute al que inició. Y, y, y al que inició es parte de su red de distribución. Uh -huh. Es decir, no tiene límite, pues. No, no hay límites en el, no hay para, para el mercado en red de mercadeo y más en esta era de la globalización. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, en, en el tema este de, de las redes de mercadeo, eh, muchos pueden decir, eh, ¿dónde está el déficit o el punto de quiebre? Porque eh, se ha tenido experiencias Ajá. en el mundo de empresas que vendían eh, el enfoque de redes de mercadeo uh -huh. y que finalmente terminaron quebrando o siendo una estafa. Sí, sí, sí. Eso, eso es correcto. Eh, hay una diferencia entre una red de mercadeo y lo que se considera una, un método de negocio pirámide, ¿no? Claro, en, exacto. En el negocio el de, pirámide. de pirámide, por lo general te dice, entras aquí y un dinero pero tú no estás pagando como por ese dinero no se está dando nada a cambio ni un producto uh -huh. ni un servicio uh -huh. en el red de mercadeo cuando tú entras a un negocio legítimo de red eh, tiene que haber un producto o un servicio ...que se te tiene que dar a cambio del dinero que tú estás aportando... Uh -huh. ...en el caso de los uh -huh. negocios tipo pirámides que son negocios fraudulentos... Claro, ...tú pones el dinero pones un y dinero, esperas es que eh, ...otras un personas porcentaje. pongan el dinero y que te uh -huh. prenden un porcentaje de eso... ...pero uh -huh. llega un momento que se tranca la pirámide... ...y, y la gente queda ahí sin recibir su, su recompensa... ...aunque le hacen promesas y, y le prometen muchas cosas... Uh -huh. ...pero esos esquemas pues no tienen una base legal para uh -huh. poder funcionar... ...hoy en día las redes de mercadeo... ...cuando uno llega a un contrato de red de mercadeo es muy importante... Eh, hay unas bases legales que nos respaldan como empresarios o sea, uh -huh. nuestra empresa va a ser la red de distribución que vamos a formar e inclusive esa red de distribución si algún día faltáramos o pasara cualquier accidente, pasa en herencia a nuestra familia como negocio legítimo uh -huh. denos los detalles uh -huh. de ese formato sí, de red de mercadeo el, el primer paso es la persona eh, que le interesa formar parte de, de una red de mercadeo eh, tomar la decisión e ir a través de, de alguna persona que le haya hablado sobre el proyecto de la oportunidad porque esto trabajamos de persona a persona y la persona que le habla sobre el proyecto es la persona que por ética debe llenar el contrato a la persona que está interesada. Y esa persona que está interesada ingresa, entonces entra a los centros de capacitación donde tenemos todas las semanas eh, una serie de reuniones donde presentamos la oportunidad de negocio a las personas nuevas que llegan para que si están interesadas puedan ingresar pero a su vez en esa presentación hacemos capacitaciones uh -huh. a nuestros socios. Uh -huh. O sea que le vamos a dar toda la semana una educación continua para que las personas que van entrando nuevas aprendan los fundamentos y puedan tener una opción real de alcanzar el éxito uh -huh. financiero dentro uh -huh. de una red. ¿Y cómo, cómo, cómo se hace dinero en una red de mercadeo? Si podría explicarlo, porque hay un televidente que ha llamado está Ajá. escuchando interesado esta propuesta, pero dice, red de mercadeo tiene que ser igual a éxito, igual a dinero. Ajá. ¿Y cómo se hace dinero en una red de mercadeo? Pues mira, los principios de hacer dinero en red de mercadeo están determinados por el crecimiento de la red. Básico. Eh, básicamente, ese es, eso es, es el, el, el principio básico. Claro, el primer paso, una persona llena su contrato, entra a la red de, de mercadeo... Eh, de cualquier compañía ¿no? que esté interesado, una vez entra, lo más importante es que esa persona entienda que si quiere tener éxito, es importante eh, tener el compromiso de educarse, uh -huh. de aprender los fundamentos, porque esto no es por golpe de suerte. Muchas personas, a veces, por falta de, de conocimiento o e ignorancia, expresan a la gente de que entra a esta red, que vas a hacerte millonario, que vas a hacer dinero, en un par de años. sin hacer nada en un par de años y eso no es así. Demanda un eso, esfuerzo, demanda una, una estrategia. Demanda un esfuerzo, disciplina, eh, el apoyo de, de un uh -huh. equipo que lo pueda apoyar para que pueda entrenar a esa persona a nivel de campo y entonces sí, pues esa persona puede tener una opción uh -huh. real. Y el plan de compensación es lo que se conoce como el resultado monetario de ese esfuerzo, de ese conocimiento, de esa es disciplina, fácil. ¿no es cierto? Sí. Sí. En cualquier país del mundo, en cualquier país funciona de la misma forma. Uh -huh. o sea, Ahora, en... también está llamando eh, eh, el señor Eremiño eh, Nevares para Ajá. preguntar si hay algún teléfono para contactarse, ¿pero funciona sí. también así las redes de mercadeo este... por un teléfono? Bueno, por lo general, eh, las redes de mercadeo tienen las diferentes oficinas las compañías pero la compañía no se no se mete en el área de afiliar personas por qué porque vamos a plantear todo de esta forma la compañía es el servicio ellos registran los productos los ellos que tienen afilian la, son las bodegas las exacto ellos tienen eh, nos dan todo lo que es eh, tener a la mano el producto no es, nos dan el servicio de pagar las comisiones de que el ingreso llegue a, a las cuentas bancarias de las personas pero nosotros, los empresarios de redes, somos la otra parte. Nosotros uh -huh. le formamos la red de distribución a la compañía. Es decir, la compañía no se, no compite con ustedes. No compite con nosotros porque ellos básicamente lo que hacen es darnos el servicio uh -huh. y por darnos el servicio nosotros le armamos la red de distribución. Uh -huh.